¿Están listos primos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! <risa> Miñique, miñique, miñique, miñique, miñique, miñique, miñique, miñique, miñique. <risa> Perdón, perdón, primo, me emocioné. Ahora sí, empezamos con el tutorial. <risa> Primos, estamos listos para aprender este nuevo reto viral de internet, que la verdad que parece fácil, pero no es tan fácil. Paso número 1. Como paso número 2, bajamos el ok y tienen que quedarnos dos símbolos de conejitos. Paso número 3, bajamos los dedos con la intención de que el ok quede señalando hacia arriba. Paso número 4, es la hora. Es la hora de subir y sí. Perder la vergüenza. Perder un ojo u otro. Dale, inténtalo, tú puedes. Dale. Dale, dale, dale yo Dale, dale, dale yo Dale, dale, dale, dale, dale, dale, latino Dale, dale, latino Dale, dale, latino, dale, dale, latino. Bueno, nos volvimos a emocionar primos, pero continuamos con el tutorial ¿Por qué? Paso número 5 primos, resignación, resignación, ¿ya nos saldrá algún día? Y como paso número 6, el intento final, primos.